Bueno, desde Otium Clinics queremos felicitar a todos los sanpedreños y todas las sanpedreñas y por supuesto a todos los visitantes, a todas las personas que vengan aquí a, a vernos por esta Feria 2022 que, que se celebra. Eh, recordaros que Otium Clinic estamos aquí en San Pedro, estamos también en Estepona, en Sotogrande y en la Laguna de Mijas. Además, podéis visitarnos en www.otiumclinics.com. Estaremos encantados de atenderos con todos nuestros tratamientos de medicina estética y, y mucho más. Feliz Feria a todos.